Bueno, solcito hoy, tremendo cielo azul y emerge un momento sincrónico, que un horario, porque más o menos, eh, primero que es un momento sincrónico, ¿no? y bueno, hablamos justamente como de sintonizarnos con el continuum del tiempo y... Y, que, y en eso está bueno, imaginémonos un mundo sin reloj, ¿cómo sería? Imaginémonos un mundo sin reloj. ¿Cómo sería el mundo sin reloj hoy en día? Es un buen ejercicio para la imaginación. ¿Cómo sería un mundo sin reloj? Por un lado no tendríamos tanto la la idea de que llegamos temprano o tarde a los lugares, eh, entonces tendríamos, nunca dudaríamos de estar en el momento y en el lugar correcto, tal vez, por lo menos no con respecto a la hora, eh, no tendríamos la sensación de que el tiempo pasa o al menos no a ese ritmo. No tendríamos el tic-tac corriéndonos. Eh, cuando tendríamos que llegar a un lugar, por ahí no pensaríamos, es tarde, y no nos apuraríamos tanto. Eh, entonces estaríamos como en un mundo más parecido a los sueños, quizás. Cuando soñamos... Salvo, salvo que seas alguien que sueña con relojes y que tenés que estar muy obsesionado con el reloj para eso, eh, hay como una... Estaríamos en otro contexto de tiempo. Eh, no sabríamos nunca qué hora es. Y no importaría tampoco, porque no existiría la hora. Entonces, ¿qué, ¿cómo nos organizaríamos? Es un muy buen ejercicio para pensar. Eh, y de hecho, bueno, lo hemos, lo hemos experimentado cuando vivimos la experiencia de, de lo que se llamó el Jardín de Paz Mundial en Empuyén. Este pasaron muchas personas, algunos hicieron vivencias de, de, de años, otros de meses, otros de semanas, algunos pequeñas visitas, lo mínimo en una época que podía ir era una, un ciclo de 13 días, una onda encantada, y, y estábamos en el experimento de no usar relojes, no usar aparatos electrónicos, no usar luz eléctrica, cocinábamos con fuego a leña... Eh, entonces, cuando tu ubicación en el, en el espacio-tiempo no, no viene desde una coordenada que es artificial, como la del reloj, responde a otro orden, que es eh, el organismo total, lo orgánico de lo que está sucediendo. Y ahí aprendí muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que, que sucedían en el en el Jardín de Paz Mundial, en Epuyén, era que no, había, no usábamos plástico, no había desecho, no había basura. Todo se reciclaba. Los restos de comida eh, y la caca misma que hacíamos en, en, en baños... Eh, como se dice, eh, se, se, me, se me nuló la, la palabra, este, la caca misma se reciclaba, y se ponía en unos tachos en donde después eso formaba parte del abono que, eh, con el cual después se armaban las huertas. Uh, y eso da como toda una sensación de un organismo que está todo intercomunicado, y entonces... Eh, los tiempos que nos suceden tienen que ver con una información que es la intercom intercomunicación y continuidad de toda la vida del lugar. Entonces, por ejemplo, no usábamos eh, alarmas o, o, o despertadores y, y cada día... Había, de acuerdo a tu quina, tu sello, te podía tocar eh, diferentes tareas. Estaba todo programado en el, en el sincronario, en el calendario. Eh, los 20 sellos se dividen en 5 familias terrestres, entonces eh, van en secuencia y cada día le toca a una familia terrestre por ejemplo, ser los que se despiertan y preparan el desayuno y arman la sala de meditación, así comenzaban los días. Eh, y ahora que me doy cuenta, no, no planeado, pero el día que yo llegué al Jardín de Paz Mundial en Epuyén, en el año gregoriano 2006, eh, era un día espejo entonado blanco, como el día de hoy. Así que así funciona la memoria también, y así funciona... Así funciona el KIN como un disparador de memorias. Eh, las personas que usamos, que llevamos la cuenta de tiempo de las 13 Lunas y el encantamiento del sueño, ejercitamos un tipo de memoria diferente también por cómo almacenamos memoria y, por, y también porque como telar es una matriz en donde todo está entretejido y entonces creamos un tipo de memoria relacional un tejido de memoria, que, que, que lo hacemos consciente además, es, es como tomar una, una profunda conciencia de cómo funciona la, la memoria y, y, y los disparadores que traen la memoria a la superficie. Entonces, hoy, que es un día espejo, eh, que pertenece a la familia señal, junto con las noches, los caminantes del cielo, y la... Las estrellas, eh, siempre hay uno de cada color en la familia, ¿no? Rojo, blanco, azul y amarillo. Eh, serían los encargados de, de preparar el, el desayuno y la sala de meditación. Y si te toca eso, es cuando te despertás naturalmente, al amanecer, sabiendo ya que, que te corresponde eso, te vas a. Al, al, al amanecer, es como. Uh, sí, ya, ya está clarito, bueno salir de la carpa y, y ir a, a preparar ahí el desayuno, se dejaba un pan hecho del día anterior, se limpiaba un poco el espacio, y, y cuando tenías todo listo, caracola, llamado, ahí sí, a, a toda la comunidad, a todas las personas que estaban en, en el jardín en ese momento, y te sentás a, a meditar. Primero un rato de meditación tipo Zen, meditación galáctica, que luego le llamamos como un, un, un tipo de meditación, con los ojos abiertos, observando el espacio entre los pensamientos, respirando, bueno, para arrancar el día así como oxigenando un poco la mente. Y una vez que estamos todos reunidos en, en ronda y, y meditamos durante un rato, vendría... La, lo, la, la meditación de compartir los códigos sincrónicos del día y la meditación del puente arco iris. y esto cada día, ¿eh? pulsando una frecuencia, pulsando una realidad pulsando un orden de tiempo armónico eh, entonces una vez que, que completamos la meditación del día con mucha paz y serenidad, porque o sea arrancar el día meditando eh, te pone en un estado, ¿no? Y, y ahí pasábamos al desayuno, este, a tomar unos mates, ahí ya, ya existía la cosa de cada uno con su mate, aunque no había coronavirus, pero era una cuestión de que era un espacio muy contemplativo, la, y la vivencia compartida, entonces... Eh, había personas que quizás en algunos momentos estaban como muy en, en la suya ¿no? entonces no estaban como para que eres un mate no, como sucedía de todo un poco bueno, eh, alguna, alguna avena una tostadita eh, y no salíamos por el tiempo que estábamos en, la, en el jardín no se salía afuera un buen entrenamiento para para lo que es ahora este tiempo, ¿no? En donde eh, no, po no, no podemos salir mucho de casa. Eh, creo que reaccionamos un poco cuando eso viene como impuesto. A veces las personas, hay personas que quizás les parece que no, que, que podría resolverse esto de otra manera y reaccionan. Pero bueno. Eh, Estar en el lugar, estar en tu espacio es también una práctica interesante, ¿no? Como que también se puede tomar esa limitación y meditarla, digamos, de alguna manera. ¿Qué pasa? Eh, y bueno, y luego habría también por los códigos del tiempo, eh, ya se sabría que la familia terrestre del día se encargaría luego de preparar el almuerzo, muy lindo eso cuando te toca a tu familia, porque además, cuando seguís la cuenta de las 13 lunas, cada cumpleaños tuyo, siempre cae en un sello de tu familia terrestre, y va sumando de a un tono. Esto es por ejemplo, yo nací un día Tierra Galáctica, roja. Cuando cumplí un año, es un día viento, blanco, y el, el tono 9, que es el solar, yo soy tono 8, entonces suma un tono. Al año siguiente suma un tono, se va a tono 10, planetario, y el sello pasa a ser mano. Y al año siguiente es humano, tono eh, 11. Entonces siempre en mis cumpleaños, cada año la secuencia que voy siguiendo son sellos de mi familia terrestre, que es tierra, viento... Mano, humano, tierra roja, viento blanco, mano azul, humano amarillo. Todo. Ese ciclo se da todos los años y se combina con los 13 tonos. Siempre, cada año suma un tono. Yo ahora este año, cumpleaños el otro día, soy humano cristal amarillo. Y mi próximo año voy a ser tierra cósmica roja. Me encanta esta secuencia de quienes que estoy viviendo. Humano cristal amarillo es hoyo y... Y bueno, la Tierra Cósmica Roja es un Kim poderosísimo también, es muy lindo. Eh, y compartís entonces la preparación del almuerzo para la comunidad, para la familia, con tu familia terrestre. y es como compartir con todos tus diferentes cumpleaños, porque estamos, a ver, me, si me transporto un poco a ese momento, estamos con la tierrita solar, estamos con la mano cósmica, estamos con la humana espectral, este, y es muy hermoso la, la conexión que se genera con la familia terrestre, porque también es como una forma de experimentarte, como una expansión de, de vos mismo, de vos misma, tus diferentes años, eh, yo decía recién que fui humano espectral a los tres años, por ejemplo, entonces eh, podés así sanar tu pasado, sanar tu futuro, porque interactuás con una persona que lleva esa energía, lleva ese kin que corresponde con tu infancia, y tiene como un sentido hasta terapéutico de proyección, para quienes conocen el trabajo este del desdoblamiento en el tiempo, donde te proyectás también a tu, a tu yo en el futuro absoluto, o bueno, también podés proyectar de esta manera a tu pasado, y de hecho, ¿dónde está tu pasado? ¿Dónde está tu pasado? Eh, es una memoria, y si es una memoria tiene que estar registrado en algún lado, y es uno de los de los temas que siempre me ha interesado explorar, pero suponemos que, bueno, la memoria, hay memorias, redes neuronales, podemos pensar también en, en el agua que llevamos en el cuerpo, como esa capacidad del agua de, de guardar una memoria, ¿no? como en el trabajo que vimos de Masaru Emoto, que la, la, eh, la, el agua configura como unas, unas cosas ahí relocas que registra patrones, vibraciones, en los huesos mismos podemos llevar memoria, entonces está también la memoria en un lugar físico concreto del cuerpo, entonces está en el ahora, está en el presente, entonces también hacer una proyección eh, con una intención de sanación a, a una memoria en el pasado puede llegar a un lugar en tu cuerpo, que también esté almacenada una memoria particular y, y armonizarla. Algo que sucede también de alguna forma en las constelaciones familiares, ¿no? que es algo muy, muy mágico. Cuando hacemos una constelación familiar y, y contamos un poco nuestra historia, lo que queremos constelar, y, y eso se se irradia al campo en el espacio y se forma como ese campo morfogenético en donde las personas representan como si hubiese configurado en algún lugar nuestro eh, ese registro, esa foto de un momento y poder trabajar sobre, sobre eso. Eh, también fue muy mágico un momento, también en el año 2006, en el que me involucré una experiencia hermosísima con un grupo de teatro espontáneo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Lirio, Tony eh, Tesa amigues ahí todos de, de Paraguay. ¡Qué gente hermosa! Y qué experiencia tan maravillosa que es el teatro espontáneo, en donde una de las prácticas que hacíamos era eh, que alguien cuente una, un recuerdo, una memoria... Y los, los actores, enseguida, forman esa escena, y después se puede interactuar con la escena. Bueno, hermoso todo eso. Entonces, son posibilidades esas de, de sanarnos también. Y, y ahí luego, bueno, luego del desayuno en el Jardín de Paz... este que me acuerdo el día que llegué y que, y que una de las primeras personas que me encontré era el espejito entonado. Y eran unos días especiales porque estaba viniendo la visita de José Argüelles. Bueno, yo fui a algunas de las personas que fuimos en ese momento particular al jardín también, que era la, la primera visita que hacía José Argüelles junto con Stephanie, que en ese momento era su compañera y su aprendiz. Eh, y eran días muy, muy especiales, muy, muy de, de, de vivir la profecía, el nuevo tiempo, ¿no? Como, y estábamos en el lugar, en el único lugar del planeta donde realmente eso estaba siendo una experiencia, una vivencia eh, a flor de piel. Así que muy especial todos esos días. Eh, estaba el chamán, Rodrigo Alarcón también, me acuerdo, dando unas, unos talleres de medir el aura, unas cosas locas así chamánicas, este, quien diría, después años después me involucré con el sistema de diseño humano y trabaja todo sobre el aura. Bueno, en el jardín, ahí me quedé siete semanas en esa primera experiencia, 49 días, toda una cuarentena amplificada de 7x7. Y... Entonces si te tocaba, por ejemplo, por color, yo era ro tierra roja, los rojos, los días rojos, nos tocaba ir a buscar leña, eh, y nos íbamos al monte a buscar, había toda una parte que había habido un incendio, y, y juntábamos leña del árbol caído, como se dice, este, y más o menos en algún momento se reunía la gente de nuevo, sonaba una caracola y era el almuerzo. en mediodía, el sol, ya hiciste tus tareas a la mañana, todo tiene como un tiempo natural que está también intercomunicado con las personas. Sucedían cosas maravillosas en el jardín. Un día podías pensar en jugo de manzana y llegabas a la cocina y la familia justo ese día estaba preparando jugo de manzana había como estos flashes telepáticos increíbles. Eh, pensemos que el tiempo y el espacio forman un tejido, y entonces cuando no hay la interferencia de una frecuencia artificial o de una máquina que está metiendo un tiempo mecánico, eh, todo entra en una especie de organismo, y entonces tus propios pensamientos se sincronizan con el cuerpo y con el espacio, y eso es lo maravilloso, y ahí esto me hace viajar hacia atrás todavía a una experiencia de 2001 cuando estaba en India, en donde sin conocer todavía la ley del tiempo y todo esto, naturalmente por practicar unas meditaciones y por meterme muy a full en una búsqueda, espiritual, digamos, eh, se rompió un poco la, la ilusión de separación entre entre yo y el todo, y, y me encontré como que mis pensamientos iban sincronizados con lo que me pasaba, y pensaba en algo y de repente me encontraba con alguien y me hablaba de algo que tiene que ver con lo que yo había pensado, y obviamente esto me me causaba como una sorpresa y una especie de realización y, y un sentimiento de que había un orden mayor sucediendo también, ¿no? Y esto es porque baja la pantalla que hace como de, de interferencia lo que te separa del mundo, ¿no? Que eso es el maya, digamos, la, la ilusión de que estoy separado de, de todo lo demás. Eh, que en el diseño humano vemos como la función del, de lo que es el monopolo magnético, lo que te crea la ilusión de separatividad, eh, la individualidad, y ayer leíamos con Sofía algo de re lindo de Hoyo que, que menciona como que el individuo viene de indivisible, interesante, ¿no? Eso... Llegar a tu singularidad, a tu individualidad, es llegar como a un aspecto que te hace a vos ser vos, indivisible. Y eso es un poquito a lo que apuntamos con el diseño humano también, como a, a experimentar y a brindarte un mapa que te conecte con tu singularidad, con tu individualidad, con tu indivisibilidad. Y al mismo tiempo esa individualidad obviamente está dentro de un organismo mayor, que es el planeta, en donde todas las individualidades como células formamos un gran cuerpo. Eh... La música está en el silencio, ¿no? Bueno, después vendría un, una siestita, un descanso, eh, y por la tarde, bueno, por ahí se estudia también, y, o se hacían algunas tareas necesarias, huerta, etc. Eh, una meriendita, algún tecito, algo sencillo, siempre la vida en el jardín, este, sencillo y austero. Eh, eh, y por la noche tal vez alguna otra meditacióncita, depende de la época. Había una época que se practicaba la Salat también, como una forma de desarrollar devoción hacia el orden más grande, o hacia Dios, depende cómo uno lo, lo vea. Este, y después, cuando se oscurece el día, se va a descansar. Lo natural, ¿no? Llega la noche por ahí se comparte un rato en un fueguito y decía o dice el, el Noche Galáctica ahí que era como el, el que abrió su tierra no a la llegada del jardín, que, que a la noche hay que velar el rollo, eh, porque durante el día recibimos muchas imágenes y que la noche está para velar el rollo <ríe> y vaciar este, y resetear un poco todo lo que recibimos durante el día, ¿no? la importancia ¿no? de la, la biodinámica que sucede cuando, cuando seguimos el orden natural y no estamos como, como los pollos de, de frigorífico eh, que los hacen laburar a la noche que les prenden las luces y, y los fuerzan a, a toda esa tortura ¿no? que, es que los tienen todo el tiempo despiertos y produciendo. Eh, y se entra en otro ritmo y en otra realidad, para mí los tiempos que viví en el jardín, eh, con todo lo que implicó, porque tampoco no eran experiencias de lo más fáciles, muchas veces conflictos, cosas a resolver, muchos procesos grupales, individuales, de todo, paso allá, 13 nacimientos, 13 seres que llegaron al mundo de manera eh, natural, y, y en la naturaleza, o sea, y todo tipo de procesos que vivimos por allá. Y bueno, nada, me da ganas como de, de mandar muchos abrazos y cariños a toda la familia que, que pasó por ahí, con las que compartimos esas experiencias, y, y que fue apenas un, un primer experimento que esperamos que, que vuelva a brotar por todo el planeta, ¿no? que vuelva a brotar con fuerza. Ahora hay algunos lugares que, bueno, está Magos de Tolán, en Córdoba, está eh, ahí unas tierras en Canela, en Brasil, eh, experimentos CRES, Centros para la Restitución de la Mente Natural, Restauración de la Mente Natural, también en México, algo. Eh, un... un una experiencia en Israel también, que lleva ahí eh, el amigo Noam, lugares en donde se hace una cultura de la paz, eh, y que tiene que ver un poco con, con este mensaje que trae también la ley del tiempo, ¿no? que pulsar un tiempo de paz, un tiempo de cooperación, eh, hay que convertirse en el, en el mundo que uno quiere, ¿no? en lo posible, como... Buscar ser coherente con eso, ser, el, ser la realidad que soñamos. Eh, o la frase de Gandhi que decía, no hay camino para la paz, la paz es el camino. ¿no? Siempre son esas cositas que nos, nos inspiran a lo que hacemos con, con todo esto. Eh, y hoy es un día, vamos a mirar un poquito de, del orden sincrónico de este día, espejo entonado blanco que... No, no sé calcular ahora rápido cuántos ciclos pasaron desde mi llegada al jardín, pero eh, lo, voy a hacer, lo voy a hacer. Si alguien se quiere sumar a la, a la transmisión, puede conectar con el Zoom en esta, en esta dirección, en esta página. Este, lo voy a dejar un ratito ahí por si alguien quiere llegar por esta vía. Y hoy es un día espejo entonado blanco Y qué, qué curioso el orden sincrónico Cómo informa, porque Por ahí hay personas que no necesariamente Siguen el orden La cuenta de, de los magos de la tierra El encantamiento del sueño Y antes, mientras preparaba esto Abrí el, el YouTube y, y veo que está en vivo saliendo una charla de Matías Di Stefano con otro pibe, un mexicano que se llama León Algo, no lo conocía yo, este, y que parece que tuvieron algún tipo de entredicho. Eh, este, este pibe lo nombró a Matías como que estaba involucrado con las fuerzas de no sé qué, del Vaticano, por una experiencia que hizo. Eh, Matías en el Vaticano, que fue muy interesante también que en esa época eh, Stephanie South, que es la, la aprendiz y actual directora de la Fundación para la Ley del Tiempo, la aprendiz de Valum Botán y, y su última compañera, ella venía publicando artículos relacionados a que soñaba con una llave, y se menciona esto de la llave también en las crónicas de la historia cósmica. Y Matías Di Stéfano, también paralelamente en su proceso de, de todo esto que él cuenta que recuerda y que va recibiendo mensajes y que lo va llevando a hacer diferentes ceremonias y tal y cual, se fue al Vaticano, que parece que tiene como forma de llave todo el complejo a hacer una ceremonia y termina como entregándole una, una caja al Papa con, con mucha simbología y tal, a, a, al Papa Francisco, ¿no? a, a Jorge Bergoglio, Papa Francisco, que, que es el Papa argentino que hay desde hace algunos años, eh, y que pienso que sería re bueno que, que por lo menos se le haga llegar el plan de paz mundial del cambio al calendario de 13 lunas, aunque... Cuesta mucho imaginar que el Vaticano alguna vez ceda el calendario gregoriano para instalar un calendario de 13 lunas, pero hay que imaginarlo y hay que hacerlo posible, porque eso alguna vez, o sea, si no, no pasa nunca. Si no lo imaginamos posible, nunca pasa. Y si lo imaginamos posible, mantenemos como esa posibilidad. ¿no? Por ahí es poco probable, pero no significa que no sea posible. Eh... Y bueno, este, este man parece que le cuestionó algo, lo, o lo mencionó en un, uno de sus videos, y esto le tocó a Matías un lugar, eh, que Matías creo que es águila, no sé, algo, no sé el tono, y además es manifestador en el sistema de diseño humano, entonces al manifestador tampoco... El manifestador no tiene que andar mucho explicando lo que hace, porque es un, un tipo que hace lo que le nace de los cojones, de alguna manera. ¿no? Entonces, en, en el buen sentido, ¿no? el manifestador va en una dirección y tiene el poder de impactar o sea, en lo que hace. Y, me vi, y vi raro como que hagan esta charla en donde, bueno, este lo acusó de algo, no sé qué, y este otro, eh, Matías, le explicaba de alguna manera que era lo que había malinterpretado. Y era un poco un choque porque parece que esta otra persona eh, también es, es alguien con, con sus seguidores y que da un mensaje y que mucha gente le sigue. Y, y entonces, bueno, se cruzaron ahí seguidores del uno y del otro. Una, una especie de confrontación espiritual eh, hasta divertida casi. Y, y en el día espejo entonado, blanco, ¿no? Era como eh, muy... Y en, y en eso comenta Matías porque yo soy de Leo y el otro le dice, ah, yo también soy de Leo. <ríe> Así que eso me pareció muy divertido, ¿no? Bueno, y Matías resulta que es leonino y con ascendente en, en Capricornio, igual que yo, yo soy ascendente en Capricornio, pero soy, soy de otro signo de fuego, de Aries, con luna en Capricornio también. Eh, y nada, ya Matías... Llamativas manifestaciones del de orden sincrónico, divertidas manifestaciones del orden sincrónico. ¿Y, ¿Y qué nos trae este día espejo? ¿Quién 18, eh, que sí, siempre me recuerda mi llegada al Jardín de Paz Mundial. Y estamos en la luna planetaria del perro, día Limi 13. Eh, y el KIN 18, espejo entonado blanco, en el calendario gregoriano es 16 del 4 del 20, o sea 16 y 4-20 también, por más de que el calendario gregoriano es una matriz medio deforme, a veces también suceden sincronicidades, y esos pocos puntos de encaje que tiene el calendario gregoriano, bueno, hoy podría ser uno de ellos. Eh, como esto de organizar portales de acuerdo a los números del calendario gregoriano. Bueno, todo es número para la ley del tiempo. ¿Sí? Y, y el día 13 naturalmente siempre tiene como una vibración especial porque el 13 es un número clave para la ley del tiempo. Y el día Limi, que es corresponde con el, con el plexo solar, yo consumo pensamientos dualistas como alimento. no justamente. La luna planetaria es el tono 10 de la manifestación y es perfección perfecciono, ¿cómo, cómo perfecciono lo que hago y estando en el año del mago magnético blanco, que es el propósito de encantar la temporalidad, el, el tono 10 es la noche planetaria azul, que está aquí, el kim 23, al que vamos a llegar en el día 18 de la luna planetaria, o sea, fíjense, hoy es KIN 18, y en el día 18 de esta luna vamos a llegar al tono planetario, que es el tono de la luna, esto es lo que se llama la tortuga mágica. Semana etapa 38 también, que es 19 por 2 y mañana vamos a llegar al kim 19, eso está bueno también, como lectura del orden sincrónico, mañana es un día especial también, el número 19, además de, del tema del COVID-19, que, que apareció en el año 19, hay toda una cosmología relacionada con el número 19, pero voy a hablar de eso mañana. Eh, Eptada blanca, la humildad refina la meditación, humildad, el tema que estaba presente ahí eh, en, este, en este video que estaba viendo en esta charla en vivo, eh, el conflicto un poco del ego y, y, y la humildad, ¿no? Y, y el diseño humano atraviesa un poco todo eso, porque eh, de alguna manera lo ve todo como mecánicas, está bien que el ego se exprese, está bien que seas humilde, está bien que te dejes ser, digamos. no El ego también es el motor de la fuerza de voluntad. Este, bueno, hay una diferencia entre lo que a veces llamamos ego, no con qué nos identificamos nuestro yo, eh, o, o quién creo que soy, eso en el diseño humano lo llamamos más el no ser. Ok, seguimos en la armónica 5, completando la primer trayectoria armónica de 20 sellos, cada columna en el Solkin es una trayectoria armónica también que va de dragón a sol, eh, esta es la matriz resonante, sintonizar el fuego universal, perdón, autorregular el fuego universal de la sintonización, que está codificada por el hexagrama 28, que es el poder de lo grande, la puerta del jugador en el diseño humano, y es este KIN 18 aquí, el espejo entonado blanco, de la onda del, del mago planetario. Y fíjense que ahora estamos entrando en la parte de la onda encantada, que fractaliza también lo que fue la luna entonada de este año, que me parece que es cuando aparece toda esta historia del coronavirus también del COVID-19 um, entonces volvemos al pulsar de la cuarta dimensión del tiempo refinando la raza blanca raíz refina la cuarta dimensión del tiempo el propósito del mago magnético blanco la receptividad se entona en el poder del sinfín del espejo que tiene que ver con el orden cósmico eh, en la intención de comunicar el espíritu y trascendiendo la muerte, que puede ser también la muerte del ego, desidentificarse del, de, de, de, de quién yo creo que soy, y eso nos permite abrirnos a enlazar mundos, ¿no? como esto que hablaba un poco de que se desvanece a veces en algunas ocasiones la, la ilusión del tejido que me separa como individuo de la totalidad y en un lugar en donde no hay una interferencia de una información de tiempo artificial y mecánica, eso puede dar como resultado que me, me integro dentro de, del orden que me contiene, y experimento esa sincronicidad entre mi fuero interno, mis pensamientos, mis sensaciones, mis sentimientos, y lo que pasa a mi alrededor, y eso es... eso es el orden sincrónico. Eso es un estado de sincronicidad en donde también te puedes llegar a sentir como, como si tuvieses adentro un, una vela o un reflector y, y, y las personas pueden leerte lo que te pasa. Y ahí te das cuenta que no tenés una, una verdadera privacidad en tus pensamientos y eso te purifica mucho porque tenés que aceptar los pensamientos que emergen porque son visibles. Imagínate si no tuvieses esa posibilidad de ocultar tus pensamientos o ocultar lo que te pasa. No te queda otra que aceptar ese estado de apertura y decir: bueno, soy todo esto. Léanme. Eh, y eso es muy purificador. Entras en otro estado ahí. Se puede se puede agarrar un poco también un flash, un vuelo místico, eh, pero es todo limpieza también, es todo limpieza, por eso es, es importante también un poco algún tipo de meditación o, o conocer el vacío, porque el vacío es un refugio a donde volver cuando la mente se pone muy, muy loca, en estados de mucha confusión mental, que puede generar ansiedad, nervios, paranoia, eh, alteraciones que hoy en día mucha gente puede estar viviendo por esta situación de estar confinados en nuestras casas, eh, saber abrazarse al vacío, a la incertidumbre, a la apertura, a la receptividad, y hacerse amigo de esos lugares, conocer ese espacio que sos puede ser tu mejor refugio. Eh, por eso está bueno pensar en estas cosas, que la música está en el silencio, que lo que sos es ese es espacio que hay alrededor tuyo también. Desidentificarte un poco con la forma que, que manifestás, que expresás. Es un mundo espejo, en donde todos nos espejamos mutuamente. Entonces... Eh, eso es lo que decimos cuando decimos in la catch, yo soy otro tú y tú eres otro yo y estoy expresando y manifestando este reflejo que soy también eh, para que te veas para que te experimentes a través de, de lo que te expreso no hay que usarlo eso como justificativo a veces las personas viste, como tenemos discusiones y jugamos la carta del espejo, pero, pero es un, una interesante base de percepción. también. Eh, una cosa es el concepto, y otra cosa es la vivencia. Eh, y a veces la vivencia se llega por eh, meditar sobre el concepto, pero en algún punto la memoria eh, pulsa, emerge, una experiencia en donde... El mundo es mi espejo. Con lo bueno y con lo malo. Eh, y, si, y si tuvieses que describirte a través del mundo como lo ves, ¿quién sos? Esa es una buena pregunta para hacerte, ¿no? Te la, te la voy a dejar para que. Y me la dejo a mí también para, para hacérmela y para escribir algo al respecto. Bueno, espejo entonado blanco. Confiero poder con el fin de reflejar comandando el orden. Sello la matriz del sinfín con el tono entonado o armónico del esplendor o de la radiancia, de acuerdo a las traducciones, a veces en Brasil es diferente. Yo soy guiado por el poder de la muerte, o de la transformación, para quienes quisieron alivianar la intensidad de, de la palabra de este sello de enlazador de mundos y lo convirtieron en transformación, pero originalmente es el poder de la muerte, y está bueno que lo nombremos porque eh, necesitamos sanar el miedo a la muerte. No hay vida sin la muerte. Y la muerte es un fenómeno natural. Eh, mementum mori, se dice. Recuerda tu muerte. Eh, mirar a la muerte de frente, aceptarla, conocerla, es también mirar al espejo de la vida. Bueno, soy así, un poco filosófico. Ok. Eh, no flasheemos de más. No te zarpees en lo que estás haciendo, dice ahí en tiranos temblar Entonces, el poder análogo de hoy es el dragón que nutre el nacimiento y, y, y nutre al espejo de, de energía y poder de madre y de nacimiento para reflejar el sinfín, que es la función del espejo entonado, que entona ese poder del sinfín, y estos son análogos neptunianos, el espejo y el dragón. Son los sellos que codifican a Neptuno. Eh, el guía de hoy es en el enlazador de mundos entonado blanco, en, en enlazar mundos, morir a lo viejo. Y el antípoda es la estrella. El desafío es armonizar, embellecer la estética, la elegancia, el arte. Así que por la tarde estaría bueno hoy darle un... Un momento al arte también. Y el poder oculto del día de hoy es la noche solar azul, Charlie García. ¿okay? Yendo de la cama al living. Y difícil será que nos pongamos de acuerdo. <risa> o filosofía barata y zapatos de goma. Noche solar azul es la intención, alinear la intención a la abundancia y los sueños. Eh, es lo último que. Eso no hay que cederlo nunca. Soñar el mundo que queremos. No importa las circunstancias que nos toque atravesar, hay que seguir soñando el sueño más elevado. Porque eso es lo que verdaderamente guía nuestras proyecciones. Cuando estamos... De dedicación a veces... sobre eso, bueno, el arte de soñar de Carlos Castañeda, te puede pasar que estás soñando y te das cuenta que estás soñando, la que pienses, en eso se transforma tu sueño. Por eso es importante este oráculo de la quinta fuerza, porque es como una manera de poner una proyección y, al, y sintonizar la antena. Este es como poner el dial, más allá de todas las noticias y las teorías conspirativas, y todas las opiniones y las discusiones y los debates, y toda la información infodemia que existe hoy en día, este momentito sincrónico es para compartir esta sintonización de la antena. Y esa sintonización de la antena también es hacia donde yo quiero que se convierta mi sueño, que es la red de arte planetario. Y eso es lo que compartimos aquí, ese momento sincrónico. No es la única manera de sintonizar tu antena y de pulsar en el mundo lo que vos querés, hay muchas otras, eh, pero está bueno que en este momento particularmente las apliquemos, eh, magos y magas de la Tierra, es un momento para aplicar las herramientas, muchos años de práctica y entrenamiento ahora hay que ejercer. Así es, parece que acá en la terraza shh, baja el rayo, como decía Luna Cósmica. Eh, ahí está el pulso entonces para para esta zona del planeta, ¿cómo se llama este océano? Índico, es el océano Índico, ¿no? y tocando ahí, ¿eso será Madagascar? Esa islita ahí cerca de África, ¿cómo era la canción de esa peli? No me acuerdo, bueno, tal vez hay alguna puntita australiana ahí en el asunto también, pero... Bueno, mandamos este pulso de, de sanación a esta, a esta zona del planeta del espejo, Neptuno solar profético, también activamos a toda la familia señal en esta franja, a la raza blanca raíz, y completamos esta cromática de la atemporalidad magnética del sinfín entonado. ¿sí? Son ciclos de cinco días que van marcando las 73 cromáticas que hay en un año. 73 por 5, 365, y 52 por 7, 364, más 1 es el año. Entonces tenemos la semana y la cromática. Y fíjense que 73 ciclos solkin son también 52 años solares. Así que hay esa proporción hermosa, 52 años, 73 solkin, 52 semanas, 73 cromáticas. Una de las proporciones mágicas de la ley del tiempo. Activamos acá el dedo anular del pie izquierdo, junto con la zona del espejo, y al planeta Neptuno solar profético acá. Y entonces experimentamos un poco esto de integrarnos holográficamente con el planeta, con el sistema solar y con nuestro cuerpo también, de tiempo. La Pachamama, nave de tiempo, nuestro cuerpo de tiempo acá, el Olón, codificado por los 20 sellos, y el Olón de la estrella también, Kini Chahau, el sol, también tiene su bolón solar. Bueno. Aflojo un poco, acá se acumula a veces la, la cosa. Hoy estuve haciendo Tai Chi a la mañana también aflojando. Eh, como ven, el sol entra en una nueva puerta, que es lo que mencionaba ayer, la puerta 3, y forma un canal, que es el canal de mutación, Canal 360, eh, conecta el centro raíz con el centro sacral y pone una fuerte presión para la mutación. Eh, esta presión existe en forma de pulso, es decir, parece que no pasa nada por mucho tiempo y de repente se pulsa con una intensidad que puede ser para arriba o para abajo también, hay un bajón a veces, que una melancolía que podemos experimentar con este canal, y que es bueno no sobreinterpretarla, dejarla que sea, si tenés un, en estos días un momento de melancolía, te propongo que lo observes como un fenómeno químico del cuerpo, eh, en donde se está cocinando el caldo de la mutación, de, de lo que se transforma, la puerta 3... Ese, la dificultad inicial la puerta de la ordenación o el nuevo nacimiento en las 13 lunas también eh, y recibe la presión de la puerta 6 que es la limitación y la, de, perdón, 60 y la puerta 60 en el centro de la raíz es presión para aceptar la limitación y dentro de esa aceptación de la limitación la puerta 3 en el centro sacral responde a un nuevo orden, a un nuevo ordenamiento. Qué momento de esto para el mundo, ¿no? Que se está reordenando. Eh, y dentro de este tema yo lo que propongo es que no paniquemos con el nuevo orden que tome el mundo. Que más, más allá de los temores que nos puedan agarrar, sigamos pulsando el mundo que queremos. No alimentemos tanto el terror de el mundo que tememos o por lo menos hagámoslo de manera equilibrada, tomemos conciencia de lo que investigamos de lo que pasa, de lo que pensamos que pasa pero también ocupémonos lo mismo de pulsar fuerte el mundo que queremos y la transformación que queremos para el mundo, de pulsar esta mutación eh, la línea de... o sea, la dificultad inicial en el Rey Biching dice el reto fundamental de la iniciación es trascender la confusión y establecer el orden. En general hay como esa confusión en la puerta 3, y de esa limitación y de esa confusión general emerge un nuevo orden, que no viene de la mente, viene de la forma. En el diseño humano nada se trata de tomar decisiones con la mente si no se trata de que la mente tome el lugar de pasajera de observadora y observe cómo la forma del cuerpo responde al entorno en el caso de los generadores por ejemplo y ahí bueno cada tipo tiene su mecánica acerca de cómo seguir a tu forma si sos proyector Esperás la invitación o el reconocimiento para saber a dónde vas a encontrar el éxito que significa para vos guiar a otras personas. Si sos generador, respondés a lo que te llega del entorno. Si sos manifestador, iniciás, como creo que es Matías Distéfano o como era Raúl Ujú, eh, impactás en el mundo cuando es correcto para vos hacerlo y en la forma en la que... Pero es bueno siempre que informes primero lo que vas a hacer. Y si sos reflector, eh, viajás con el ciclo lunar, y para eso es muy bueno también el ciclo de las 13 lunas, y te alineás con el ciclo lunar, y te vinculás más con los tránsitos que con las personas, y ese, reflejás ese orden de los cielos. La línea 1 de la puerta 3 se llama síntesis, y dice, las dificultades solamente pueden ser superadas cuando han sido analizados todos los factores pertinentes. La Tierra en exaltación dice, el entendimiento de que la confusión es solo natural y debe preceder siempre a la claridad, un conocimiento innato de que el orden emergerá desde la confusión. Y Mercurio en detrimento dice, la confianza en el intelecto a costa de la intuición, Mercurio, que puede conducir a frustraciones innecesarias, la incapacidad para reconocer que el orden emergerá por sí solo y el impulso para salir a buscarlo en otra parte. Esto habla de un gran dilema, de es que la mente siempre quiere resolverlo todo y adelantarse, y en esa confusión, si se apoya en Mercurio, en el intelecto, se va a encontrar incapaz de reconocer, ese orden que puede emerger por sí mismo, y va a sentir el impulso de ir a buscarlo en otra parte, y muchas veces nos va a llevar a situaciones indeseadas o incorrectas para nosotros. Eh, la Tierra, lo que enraiza esta energía, tiene que ver con el conocimiento innato de que el orden emerge de la confusión, en algún momento, tarde o temprano, de la confusión emerge un orden natural. Así es. Eh, en la Tierra en el, en, está en la puerta 50, que son los valores, y que también está definiendo a Urano en estos días, que está en la puerta 27, así que se define también el, el canal de preservación, que tiene que ver con los cuidados de los niños, con los cuidados tribales, con todos los cuidados que estamos teniendo actualmente dentro de esta situación mundial, en donde Urano está trayendo aspectos inusuales, y... Y la puerta 50 son los valores a los que buscamos cuando, en la manera de, de tomar esos cuidados, que es la puerta 27, que es la nutrición también. Tiene que ver esto con la transmisión de inteligencia que hay de la madre al hijo, eh, que muchas veces es a través del miedo. Fíjense que el miedo es una transmisión cuando, cuando tus padres te dicen no cruces la calle sin mirar, te da miedo, y recibís una transmisión de inteligencia, del instinto, este centro esplénico es el instinto y la puerta 50, que es la única puerta de ese centro conectada a la energía de la fuerza vital, del sacral, recibe esa, esa energía de los cuidados y busca desarrollar los valores y la inteligencia necesaria para la supervivencia. Entonces, esta configuración nos habla de una mutación en los cuidados, en los valores, también porque estamos entrando en la cruz de las leyes. Así que es un momento muy, muy transformador. Y en este preciso momento la Luna está en la puerta 13, eh, que es el oyente... Y La línea 4 es fatiga, o sea, estamos a punto de quemarnos ya de tanta información. El punto de agotamiento finalmente alcanzado en el que uno está demasiado cansado para luchar. Por suerte es un tránsito lunar y pasa rápido, pero tiene que ver con la puerta 13 que es el oyente, que es la comunidad con les hembres, eh, tiene que ver en su línea 4 con compartir la escucha que es necesaria para la comunidad. Necesitamos escucharnos. Por ahí la cosa no va tanto por imponer nuestras verdades, eh, sino que empieza por escucharnos y a ver qué tenemos para decir. Y también tiene que ver con a quién y qué estás dispuesto o dispuesta a escuchar. No tenés que escuchar todo de todo el mundo. Por eso a mí el otro día me dolió la cabeza, porque me puse a escuchar un video que me pasaron y que me daba, la verdad me daba, me costaba esfuerzo verlo. Y eso, no, nadie necesita hacer ese esfuerzo. Ponele, dale oído a, lo que, a aquello con lo que resonás. No pierdas energía en poner tu atención en, en, en cosas que no son para vos. Y eso no implica nada en particular, implica que... Que pongas tu energía en donde, y tu atención en donde tiene que estar, en donde sea correcto para vos hacerlo. Pero no pretendas que otras personas miren lo mismo que miras vos. La luna está en la puerta 13 y es muy de dar una dirección, no por ahí se expresa eso, pero eso, eso me digo y te digo, como decíamos siempre con, con el... Me digo y te digo, no pretendamos que, que otras personas pongan la atención en el mismo lugar que la ponemos nosotros. Cuando eso es invitado y es bienvenido, buenísimo. Bueno. Mercurio está saliendo de la puerta 17 de las opiniones también. Y vamos a dejar ahí el, el mapita del diseño humano y. Y mirar otras cosas otro día. Bien. Vamos a ponerle este pulso de contagio a la paz, al arte, a la espiritualidad, a la compasión, a la solidaridad, a la cooperación, a la sensibilidad, a la sintonización de la mente planetaria, al tejido planetario, a confiar en en el organismo que somos y en que le podemos, eh, desde nuestra pequeña parte, desde nuestra pequeña individualidad, singularidad, podemos pulsar también lo que somos y si un, una cosa tan microscópica como un virus puede generar un cambio en el planeta, nosotros que somos personas y comunidades podemos generar un cambio mucho mayor. Justo se me está por apagar la compu por la batería, así que dejo este, este pulso. De paz para el planeta, este arco iris incumpolar, este momentum sincrónico, in la catch. Y a las 5 de la tarde estoy por Instagram, seguimos charlando con Marce M. Casoto eh, en Lunar LunarStorm119. Gracias por estar ahí, por escuchar, y si llegaste a esta parte del video, sos grose. Bueno. Hasta luego.